Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciemos este día, este día viernes, en la santa presencia del Señor. Quiero invitarlos para que leemos gracias a Dios. Es mitad de mes, 15, avanza el tiempo, avanza, avanza este mes, queridos hermanos. Concluye esta semana y hay motivos para decirle a Dios gracias. Hay razones para decirle a Dios gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la iglesia, hermanos, celebra la fiesta de San Buenaventura, obispo y doctor de la iglesia. Es un santo franciscano nacido en el siglo XIII, doctor de la iglesia. Su teología ayudó a aclarar muchos temas tan polémicos. Que San Buenaventura interceda por nosotros. Que San Buenaventura ruegue para que cada día nos acerquemos al misterio de Dios, al misterio del amor de Dios y que a al acercarnos a ese misterio de amor, nos dejemos amar por el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron, Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Les replicó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, comieron de los panes presentados, cosa que no estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que en el templo hay alguien más grande. Si ustedes comprendieran lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa. Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay una cosa que el Señor insiste mucho en su palabra y es que Él ha venido a darle plenitud a la ley. ¿Y en qué consiste la plenitud en la ley? Que podamos entenderla y que podamos darnos cuenta que la ley está en función de garantizar el amor a Dios. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Y justamente, queridos hermanos, al comprender lo que es el amor, Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón, pues la ley va, pasa a un segundo plan. Porque si entendemos y vivimos el amor, pues la, la guarda de los mandamientos no va a ser una carga, es sencillamente una muestra de amor. Que el Señor nos ayude a permitir comprender cada día ese amor, que cada día crezcamos en el amor a Dios que María Santísima nos cura con su santo manto nuestra Señora del Carmen interceda por nosotros mañana celebraremos su fiesta y desde ya los invito para que nos dispongamos dejándonos amar por el Señor dejándonos tener en ese regazo de ella que ahí vamos contemplar el cariño de Dios el amor de Dios y que así vamos nosotros devolver amor también guardar los mandamientos así ya no será un peso ser amor. El Señor los guarde y los proteja. Un abrazo para todos. Feliz día, queridos hermanos.